José Vazcárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare. Saludos desde Radio Popular, Erri Ratia. Hola, Guardión. ¿Qué balance hacen de las movilizaciones del sábado? Tuvieron que reconducir la convocatoria y para mmm, no entrar en las provocaciones de la ultraderecha y quienes han seguido la ultraderecha eh, no hicieron una, sino creo que más de 50 concentraciones en contra de la cadena perpetua encubierta. Bueno, la verdad es que, que tuvimos que, que modificar. Eh, nosotros nos, nos hartamos de decir que esto no era eh, ningún homenaje para ningún preso en concreto, pero hubo quien se empeñó y, bueno, desde medios de comunicación, eh, alguna institución y partidos políticos, en eh, insistir de manera constante en que se trataba de un homenaje. Pues, pues no. Y como eso había provocado, además, el que la ultraderecha anunciara su presencia en la pues optamos por bueno por diversificar, por ir a cada uno de los pueblos de, de Euskal Herria a las plazas el, el sábado al mediodía, y, y en un montón de ellas, pues hubo un número muy importante de personas que se bueno, que se manifestaron y que reivindicaron la derogación de una ley que, que en su aplicación eh, provoca la cadena perpetua encubierta a un número importante de presos. Por lo tanto, hacemos un balance, yo diría agridulce, bueno. Salió bien al final del sábado, pero agredió en el sentido de que creo que, que se ha lanzado una campaña de mediática contra, contra la región de Sare brutal y, y sinceramente eso duele. y Duele mucho cuando viene, además, de algunos sectores bueno pues con los cuales vamos a tener que seguir hablando si queremos solucionar los problemas que tiene este país. No, no sé si oficialmente, pero al menos en redes sociales, eh, se ha notado el malestar de Sare... Especialmente con el gobierno vasco y quizá más especialmente con el PNV porque eh, ha habido varios protagonistas mmm, que responden a representación de gobierno vasco y también de PNV que según hemos leído en redes sociales se han mostrado especialmente beligerantes en contra de Sare a propósito de esta convocatoria en contra de la pena mmm, de cadena perpetua. Nosotros no queremos entrar en una dinámica de confrontación con quienes, en definitiva, vamos a tener que caminar conjuntamente en la resolución de, sobre todo, de los problemas en los cuales trabaja la región ASARE, ¿no?, y es una situación de los presos y presas vascos. Por lo tanto, no hemos respondido pues, a algunas declaraciones, bueno, pues que, bueno pues que no nos han gustado, pero que, que entran dentro de la libertad de, que, de cada uno de, de hacerlo, ¿no?, por lo tanto, respeto absoluto a lo que han, han dicho, no compartimos algunos de los planteamientos que se han realizado, pero bueno, así es nuestro país, nosotros no tenemos, eh, no vamos a entrar en, ese, en esa dinámica de confrontar, repito, con quienes no son nuestros enemigos. ¿no? Ustedes, en todo caso, sí que han marcado el acento en que la cadena perpetua encubierta, eh, promovida desde 2003 con una legislación especial y de excepción, es algo que no tiene cabida en la Europa democrática y menos en un país en el que ya no existe una de las violencias políticas que hubo en otro tiempo, que es la de ETA. Bueno, tampoco, desde nuestro punto de vista, tampoco existía cuando esta violencia estaba en activo. ¿no? Eh, mire, cuando se reforma el Código Penal a golpe de impacto social, eh, se produce eh, bueno pues una especie de cajón desastre de ese código penal y eso es lo que ha pasado con esta ley ¿no? cada vez que en esta etapa eh, actuaba y actuaba violentamente pues había algún tipo de modificación del código penal y, y este fue uno de ellos donde a boca se crea una, una ley la siete dos mil que provoca esa situación de cadenas perpetratas encubiertas que la propia Constitución española no acoge en su seno. ¿no? Por lo tanto, es una ley que yo creo que exige su derogación. Eh, ya la exigía, bueno, exigía no haberse aprobado, no. pero ya ahora, cuando eh, ETA no existe, cuando llevamos ya unos cuantos años eh, sin esa violencia eh, protagonizada por ETA, no tiene sentido su mantenimiento y no tiene sentido que haya presos y presas que estén cumpliendo condenas de hasta 40 años de prisión efectiva. Si 30 años ya es una barbaridad, desde el punto de vista físico, psíquico, bueno, ¿qué puede suponer 40 años día a día de prisión eh, como la que se ha aplicado? En este caso, eh, a 60 presos, pero en el caso de los 40 años son 15 los que están en esta situación, ¿no? Ustedes van a seguir movilizándose y consideran que la ley, incluso la ley española, les ampara, porque eh, la legislación de excepción se sigue aplicando en contra de los presos vascos y si no fuera así, muchos de ellos debieran de estar ya en libertad. Bueno, eh, mire, eh, más de la mitad hoy podrían estar disfrutando de permisos penitenciarios como el resto de la población de penitenciaria en general y un tercio de ellos hoy sí podrían estar en sus casas por el cumplimiento de la condena. Pero, bueno, como hay una, eh, un régimen de excepcionalidad, una legislación y normativa de excepción que se aplica a esos presos, están como están. Y, por lo tanto, esto es lo que vamos a denunciar. Y el día 23 de, de octubre, en Donostia, a las cinco de la tarde, nosotros volvemos a convocar a la sociedad vasca para que se manifieste, para que muestre democráticamente, eh, con respeto... Eh, una reivindicación que yo creo que es ampliamente eh, asumida por la propia sociedad. Por lo tanto, el día 23 de octubre es nuestra propia, de nuestra próxima cita y a la que esperamos eh, nuevamente que sea un éxito de, de asistencia y también de pluralidad. ¿no? José Vascarraga, portavoz de la Red Ciudadana Sare. Saludos desde Vilo, saludos desde Radio Popular Rí, Ratia. Es que Euskadi Ratia.